Competir contra un rival más fuerte. Es una situación que nos da miedo, muchas veces incluso pánico, porque pensamos que todo lo que hagamos va a ser inútil, que no vamos a estar al a nivel, un nivel adecuado y nos hace sentir impotentes, nos frustra. ¿Y qué pasa? Que te entras en una espiral negativa, en un bucle, en un círculo vicioso de pensamientos y emociones. De que no eres lo suficiente, de que eres malo, de que lo vas a hacer mal y te olvidas de lo que depende de ti, de lo que sí que puedes hacer bien. ¿Y qué puedes hacer para evitar esto? ¿Qué puedes hacer para bajar esos nerviosismos y para jugar a tu nivel, a ese nivel que has entrenado en los entrenamientos y hacerlo bien contra este rival? Que es, que es superior a ti, que es por encima de ti, pero eso no impide que, que tú lo puedas hacer bien. ¿Qué podemos hacer? Pues te recomiendo dos cosas, aunque voy a poner en un artículo en mi blog con muchos más trucos y habilidades que puedes entrenar antes de llegar a la competición. Pues las dos son, lo primero, quitarte ese peso, esa responsabilidad, ya que lo que no puedes controlar no, no depende de ti, entonces no te pongas más peso sobre, sobre ti, si el otro rival lo está haciendo muy bien, pues sé objetivo, reconoceselo y olvídate de eso, porque no puedes hacer nada, así que quítate ese peso y esa responsabilidad, y lo segundo, y que sí que depende de ti, es tu plan de acción, tu plan de juego, redúcelo todo lo posible, para que no tengas muchas variables y solo te centres en un par de cosas que sean las más importantes. Con eso conseguirás poner foco y sacar todo lo que tienes dentro. Así que recuerda, quítate la responsabilidad y céntrate en un par de cosas. Reduce tu plan de acción. Y bueno, mira mi blog y que voy a poner ahí muchos más trucos para estas situaciones. Así que inscríbete al canal, un saludo, pasa buen día, hasta luego.